Ha dicho algo de recoger, ¿no? ¿Qué buena. eh. No, Buenos días, mi nombre es Elena y soy una de las personas del Equipo de Ideas de Dieta Personal de Predicursión, la presentación de Predicursión la, pre la Rioja. Antes de empezar, me gustaría recordar que no está leccionado a todos y que si queréis comentar alguna cosa, lo podéis hacer a través del chat. También al final, ahora un turno de preguntas para resolver dudas o hacer consultas. En esta primera primero vamos a abordar la figura del Siete Personal como apoyo con la capacidad jurídica. El Código Civil ha cambiado. El, eh, queremos ver cómo se podía encajar. El Siete Personal es, es, está, está de forma para hablar de este tema nos acompaña Torcuato Recorbe, abogado del de, de Código de Ganada y que está especializado en derechos de la persona con discapacidad. Antes, este además, el coordinador de la Red Turística Espera de a nivel nacional. Gracias a Torcuato por acompañarnos esta mañana. Ahora seco con mi compañera de equipo de IDES, de personal Charo. De acuerdo. ¿Entro yo entonces, Elena? Ya entraba yo, ¿no? Muy bien, pues hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación, Elena, y muchas gracias por contar con, conmigo para esta intervención. Um, a ver, creo que efectivamente um, también daros las gracias porque os acordáis de que efectivamente meter estos temas que parecen aburridos, que parecen ajenos y tal, de las cuestiones de las leyes, en relación con la, la forma de proteger a las personas. Estamos hablando, estáis hablando de, de los apoyos, de los apoyos que necesitan las personas con discapacidad para hacer su vida y también para ejercitar, perdonadme que diga una cosa un poco más formal y aparente, casi una pedantería, para ejercitar su capacidad jurídica. Las personas con discapacidad son unos ciudadanos más y, por tanto, pueden hacer el resto de las cosas que hacemos todos en la vida, ¿no? Pues a lo mejor alquilar una vivienda a lo mejor vender una vivienda, pues muchas veces los padres que nos han dejado o una vivienda o parte de una vivienda que compartimos con hermanos y cosas así, y, y a lo mejor hay que proceder a venderla porque nos haga falta ese dinero, o a lo mejor hay que hacer algún tipo de compra, eh, a lo mejor hay que casarse, por ejemplo, que también son gastos jurídicos, cosas de ese tipo que necesitan pues, que, que sepamos dónde nos metemos, qué es lo que hacemos, cuáles son las consecuencias. De, ...de tomar una decisión de ese tipo, de firmar un documento que puede tener unas consecuencias jurídicas. Generamos una obligación de pagar algo, si tenemos o no tenemos dinero, una serie de obligaciones. Esos son los, los contratos. Y para eso, para poder hacer eso, pues para, como para otras cosas en la vida, necesitamos apoyo. ¿no? Tanto las personas con discapacidad como también los que no lo tienen. O sea, yo por ejemplo, si tengo que comprar una casa y tengo que hacer una hipoteca pues yo no entiendo una hipoteca, por muy abogado que sea desde hace muchos años, ¿no? porque tienen una, una complejidad muy grande, son muy confusas y yo necesito que alguien me ayude a entenderla y, y las personas con discapacidad pues les pasa igual. Entonces, en ese sentido, en lo, que es, en lo que intervienen los apoyos, vosotros que estáis acostumbrados ya a trabajar en este tema, el, los apoyos para ayudaros en las cosas, ¿no? pues igual que podéis necesitar apoyo pues que os digo yo, para hacer algunos aseos especiales, no pues hay gente con discapacidad que a lo mejor para lavarse bien la cabeza necesita que alguien le ayude, que le dé un apoyo, ¿no? o para, para realizar algunas compras, o para manejar algún dinero, bueno, pues para todas esas cosas, la, la nueva ley, antes lo decía Elena muy bien, se ha reformado una ley muy importante que regula muchas cosas en, en España, que es el Código Civil, se ha reformado precisamente para garantizar los derechos de las personas con discapacidad a hacer cosas que tengan consecuencias jurídicas ¿eh? para hacerlas bien. lo ¿no? digo yo, por ejemplo, pues hay personas con discapacidad que manejan algún dinero y que pueden ser engañadas por otros, porque bueno, pues tú me firmas aquí y compramos tal cosa que a ti te gusta. ¿no? Y luego resulta pues, que la persona con discapacidad que tiene una pensión, pues la pensión la tiene que dedicar a pagar una tontería que no era necesaria ¿no? o que le han metido a otros la trampa de hacerlo. Entonces, pues para que se maneje bien, por lo que la ley intenta es establecer que la persona tenga apoyo para poder decidir. ¿no? no para sustituirla, no para que la persona deje de tomar decisiones, sino para ayudarle a tomarlas, ¿no? para que tengáis todos los datos a la hora de, de decir, bueno, necesito comprar tal cosa, porque pues alguien te ayuda a decir bueno, tú la necesitas realmente, te gusta si tú, te gusta y te hace falta pues vamos a comprarlo, te digo yo pues no es lo mismo comprar una pieza de ropa que dijera y yo quiero una moto pues mira, pues a lo mejor habría que decirte pues no, no a lo mejor una moto es un peligro, sería muy inestable, te puedes caer eh, vamos a ayudarte a decidirlo bien, a lo mejor en vez de una moto por otra cosa cosas así, el caso es que el, el necesitáis y necesitamos, nos pasa a todos, ya os digo que yo he puesto el ejemplo también conmigo, ¿no? El, necesitamos apoyo muchas veces para tomar decisiones. Y, y entonces la ley ahora contempla esa posibilidad de prestar apoyo para decisiones que tengan determinadas consecuencias jurídicas. El, la ley establece distintos tipos de apoyo Apoyos que pueden ser eh, naturales, por ejemplo, por la familia las personas con las que confiemos, un hermano, una hermana, un pariente que, que, en el que con, con el que contemos, con el que nos pueda dar confianza para hacer las cosas, un, un técnico, un profesional, que también pues, nos llevemos bien con él y confiemos para poder decir, pues mira, podemos decirle, mira, mi hermanos dicen que hay que vender la casa de mis padres, eh, pero yo no sé si llevan razón, si es necesario o si el dinero que me dicen que vale, ¿De verdad tú me puedes ayudar a comprender esto, a entenderlo, a hacer esta operación? Pues estos son apoyos también. El que, el que alguien nos ayude en ese tipo de operaciones es prestar apoyo. Entonces, vosotros en el, en el texto de esta, de esta intervención hablabais del asistente personal y de su relación con los apoyos en esta, el, con la reforma legal. Pues, efectivamente, ahora hay un marco legal adecuado para poder hacer eso. ¿Eh? Podríamos estar hablando… De apoyos naturales, de las personas que a vosotros confiáis que os puedan estar ayudando, ¿eh? o de apoyos ya más institucionales, que pueda establecer un juez, ¿no? que vosotros dijerais: Pues yo estoy de acuerdo en que sea mi hermano el que me preste los apoyos, que sea mi cuñado, que sea mi, mis padres, si, si viven y están en disposición, que sea alguien del centro que me pueda ayudar para tomar determinadas decisiones. Pues Ese tipo de cosas se si lo puedes decir al juez y el juez te puede establecer esta persona, será necesaria que te ayude para tomar decisiones importantes. ¿m? Que puede ser quien tú hayas establecido que sea tu asistente personal, pues si tú confías en él ¿m? y te puede, por tanto, ayudar en operaciones de ese tipo, como eso de la venta de la casa. Perdona, Elena, iba a decir algo? No te oigo, tienes, tienes quitado el micro, Elena. ¿Mm? Ya, mamá. Sí, es eso yo que no he desconectado el teléfono, perdona. No, claro. ah, ya está. Quitado. Sí. Ya no, pero si los padres por al volver, faltan, no sé, qué tiempo, ¿cómo se va? Oh, se, se te ha cortado el micro, Elena. <coughs> ahora, ahora. Ahora sí, ¿no? Escucha, si los padres se por ¿faltan? Quién se va a hacer responsable? Pues eso, por eso te decía que, que esos apoyos los pueden prestar los padres, si están en disposición si pueden, si no han fallecido que también los pobres, pues como son mayores pues es más normal que fallezcan antes que nosotros ¿no? Entonces pueden ser los padres si ellos pueden, pero si no están los padres y puedes contar con otros familiares o con otras personas de confianza, pues pueden ser o sea, si tú confías en un hermano o una hermana con el que te llevas bien y ella te puede ayudar en esos temas pues podréis indicar pues yo quiero que seas tú quien me ayude para esto. Que a lo mejor no hay hermanos y o no te llevas bien o están alejados y no no cuentas tú con ellos. Pues otra persona que tú indiques de tu confianza, alguien con quien tengas más relación de amistad, de confianza, incluso una persona del propio centro en que tú confíes. ¿no? Lo importante en ese sentido es la confianza, la confianza mutua. Ah, sí, que tú sepas que, quien, bueno. que, que, que sepas que efectivamente que sepas que a quien tú le pida ayuda eh, se va, te, ...te la va a prestar de verdad... ...no va a ser por intereses personales ni esas cosas... ...va a estar allí para ayudarte... ...y a su vez quien te ayuda confía también en ti... ...en, que, en tu decisión, en lo que tú hagas... Que sea, ...que sea correcto... ...entonces, por eso decía que ahora... ...la ley contempla esa posibilidad... ...que vosotros podéis... ...bien porque lo digáis personalmente ante un notario... ...por ejemplo, podéis decir... ...yo sé que tengo una discapacidad que necesito apoyo para determinadas cosas, pues yo no sé si una casa vale 100.000 euros o vale 200 o vale 20.000, no lo sé. Entonces necesito que alguien me ayude a saber el precio de las cosas o a tomar decisiones en ese sentido o a manejar bien mi dinero o incluso pues para ir al médico, por ejemplo, pues para alguien que me ayude con los tratamientos. Ahora, por ejemplo, pues cada vez que hay que hacerse una operación o algo un poco más serio, te dicen en los hospitales siempre que tienes que firmar te ponen un papel, que sepa usted lo que está haciendo, etcétera, ¿no? Entonces, pues alguien que te ayude a entender eso, a entender esas cosas, por qué, por qué tienes que operarte, por qué tienes que firmar un consentimiento, alguien que te ayude en todo eso, ¿no? alguien que te ofrezca apoyo en todo eso. Y eso lo puedes decidir tú, bien porque va a un notario y dices, mira usted, yo quiero que me preste apoyo a mi hermana, mis padres mi amigo, a mi no sé qué, estos son los que yo quiero que sea o bien porque se lo diga al juez, Mire usted, yo sé que voy a necesitar apoyo, pues quiero que para eso, pero designe usted a tal persona, que es con la que yo confío. Es, esa es la situación. Ese, o sea, ahora podemos aprovechar, podemos beneficiarnos de que el marco legal, la ley actual, nos beneficia en ese sentido, nos ayuda en ese sentido. O ayuda a vosotros eh, y os permite hacerlo. Es decir, por tanto, Elena, Chari, Laura, cualquiera de vosotros que pudierais decir... Pues mira, a mí me piden que tengo que decidir algo sobre eso, sobre bueno, la casa de mis padres, porque mis hermanos dicen que hay que venderla. O que me han dicho que tengo que pagar tal cosa, eh, que tengo el dinero un tanto dinero en la cuenta y que tengo que hacer algo. Pues, ¿quién me va a ayudar a tomar esas decisiones? Pues las personas en las que tú confías, en lo que, que tú digas. ¿Mm? No quiero extenderme mucho más. Lo que, si queréis preguntarme algo sobre estas cosas... ¿hmm? ¿Queréis vosotros preguntar algo? Chari o, o Laura o Elena, si queréis abrir el micro, ¿no? ¿No? Pues, eh, me decís, por tanto, el, la relación entre una cosa y la otra, el asistente personal y el apoyo parece claro. Ya sabéis que el asistente personal, una persona que te va a ayudar a ti en tu vida diaria, que te pueda ayudar pues, para aquellas gestiones que, no, que tengas que hacer y tal. Dime, Elena, iba a decir algo. El, el micro, Elena, tienes que abrirlo. No te oigo. Las cosas de la, de la compra. Ahora sí, efectivamente, claro, las cosas de la compra. La compra. Claro. Eh. Ay. Es que no, no te hemos oído, Elena, repite, por favor. Que las cosas de la, de la compra, del pis, de la ropa. Claro. La ropa que te vas a comprarte. Efectivamente. Sí, sí, sí, sí, o sí. Eso por las por los gastos más pequeños, porque efectivamente quiero, tengo ya el abrigo muy viejo y tengo que comprarme uno y quiero uno que sea bueno, aunque sea caro. Si tengo dinero, pues que alguien que me ayude, no solo a elegir, sino a saber si tengo dinero suficiente para pagarlo y todas esas cosas. Que debéis de elegir vosotros, o sea, que tú eres la que debe de ir a la tienda y decir este me gusta, este no me gusta, probármelo, me viene bien, etc. Pero que, que alguien os apoye, que vaya un asistente personal o alguien que os apoye para decir, pues mira, es verdad, este, aunque es caro, te viene muy bien, de precio y de talla y tal, este adecuado, que te ayude, te ayude, pero que quien decida seas tú. Y eso, pues con cuestiones así más elementales, como eso, comprarse ropa o cosas así, pero puede ocurrir, son situaciones muy frecuentes, no sé si vosotras os pasa, pues que efectivamente cuando fallecen los padres, a veces nos dejan cosas en herencia, un, un piso, una casa en el pueblo, una tierra en tal sitio. Y hay que decidir hacer cosas con ella y entonces, pues, pues saber si es necesario intervenir y tal, pues para eso contar con quien nos ayude. Y eso en ese sentido, la ley lo, ayuda, lo facilita. Te hemos perdido, Elena. Ahora sí te veo, pero no te oímos. Claro. Claro. Ahora, ¿ya sí si se iba a decir algo? No, no. No digo nada, no. Pues eh, ya no mucho más. Yo en el fondo era prácticamente deciros esto, que esto es más que posible. Eh, que lo tengáis en cuenta, que cuando habláis del asistente personal en el, en el grupo y esas cosas, pues que sepáis que, que hay un marco legal para hacerlo, eh, que es posible. Que vosotros podéis decir, pues lo que lo que os digo es que lo importante es que seáis vosotros las que opinéis, las que establezcáis eh, vuestra decisión. o sea pues A mí me gustaría que me ayude mi hermana, mi hermano, que a lo mejor no viven aquí al lado, viven un poco más lejos, pero se acuerdan de mí, me llaman y yo quiero que sean ellos los que me digan pues para hacer, ayudarme a hacer tal cosa como el dinero. O incluso decir lo contrario, pues mira, yo tengo una hermana, pero no viene a verme desde hace mucho tiempo. Y entonces, pues necesito más bien que sea alguien de aquí en el que yo confío, alguien del centro, alguien de, de mi entorno que me pueda ayudar, que yo, del que yo me fíe, que yo tenga confianza. Esa es eh, la clave de la cuestión, que sean personas en las que vosotros confiáis. ¿eh? Y, y por tanto, que estén dispuestos a oíros el tiempo que sea necesario, que no diga no, no, no, tú te callas que esto lo voy a decidir yo. No, no, no, para nada. Que vosotros habléis, que digáis lo que quieras. El ejemplo del chaquetón nos viene muy bien. Ahora, si empieza a hacer frío, que todavía no, pues imaginaos que tenéis, que, que efectivamente digáis, mira, yo la, el abrigo que tenía ya se me ha quedado muy viejo, estaba feo y tal, pues yo quiero comprarme otro. Si tengo dinero en la cuenta, pues a ver si vamos. Y, y que el que sea, quien actúe de asistente personal tuyo, que te ayude a tomar la decisión. Aunque tú decidas, este me gusta más, este me viene bien, pero que él te ayude a decir, pues es verdad, mira, tiene un buen precio, lo puedes pagar, adelante. Que sea alguien en quien, que aunque no sea... Eh, aquí hay dos cuestiones importantes que os estoy repitiendo. Una, que quien os ayude no tome las decisiones por vosotros. No os diga, esto es así y se acabó, Elena, que aquí quien manda soy yo. Eso ya no es verdad, eso así no se puede hacer. ¿Mm? Y la otra, que, que sea alguien en la que vosotros confiáis para que tomar esa decisión. ¿Mm? ¿Querías tú decir algo, Laura, que te veo hablando? está hablando con alguien, pero no con nosotros. Pues decidme, ¿necesitáis algo más, Ana? Pues lo dejamos aquí. ¿Mm? Yo si queréis que os hable más, pues os digo, o sea que en principio la ley tal y como está en el Código Civil actual establece distintos modelos de apoyo. ¿Mm? Hay uno en los que la propia persona con discapacidad, voy a ver si puedo enseñaros una foto de un chico que, que, a la que le he hecho yo una escritura de ese tipo. Eh, las propias personas con discapacidad pueden ir a un notario y decir, pues yo quiero que esto sea así, quiero que se cumpla mi voluntad y que esto se haga de esta manera. ¿no? Y quiero que me presten los apoyos tal o cual persona. Eh, el, eso es una posibilidad que hasta hace muy poco tiempo era poco menos que imposible, que eso no era, no era real. Y ahora, sin embargo, pues sí que se puede hacer. Mirad, yo quería enseñaros esa foto. A ver si la podemos enseñar con la cámara. Así. ¿La acerco más? ¿Dónde está la cámara? Así. ¿Veis? Esa foto es de un chico con discapacidad conmigo que ha firmado una escritura ante notario ...diciendo que él quiere que le presten los apoyos de una determinada manera... ¿eh? ...y veis que es un chico con discapacidad, un chico con síndrome de Down... Eh, ...sin embargo él, él fue a firmar ante un notario... ...él mismo firmó ante el notario... ...yo le preparé el texto, por eso hace la foto conmigo... ...yo le ayudé a que comprendiera de qué iba la cuestión... ...qué significaban las palabras que allí se ponía y tal... ...y él, la más de contento, firmó delante de un notario... ...que quería que quienes le prestaran apoyo fuera En este caso eran sus padres, pero hay otros que han firmado que quiero que me presten apoyo en mi hermano, o que quiero que me presten apoyo en mi amigo furanito. ¿no? Y, y esto hoy se puede hacer con la ley, ellos pueden hacerlo y son ellos, no su padre, su madre, su hermana, quien va a decir, oigo usted, que vengo allá a prestarle apoyo a mi hija Elena o a mi hija Laura o tal, no, no, o a mi hermana tal, que vengo yo y que soy yo quien decide, no, no, soy vosotras las que decidís, sois vosotras las que diríais, yo quiero que esto sea así. Y, eso, y este chico, como esa foto que acabo de enseñar, a mí me pone muy orgulloso y este chico la hizo la foto también para subirla en, en sus redes, en Facebook y esas cosas en las que estaba, para demostrar que él había hecho una, una escritura ante notario explicando su voluntad. Esa es una posibilidad, pero hay otra, ¿no? que es que a veces el juez el que dice qué tipo de apoyo necesita una persona y en ese caso el, el juez eh, vosotros le podéis opinar al juez Mira, yo quiero que los apoyos sean de esta manera y que me los preste esta persona. Y todo eso es posible. Es más, ahora vuestra opinión es imprescindible para tomar ese tipo de medidas. Ningún juez puede decir, eh, a Laura le va a apoyar Antonio, que lo pongo yo porque soy el juez, ¿no? Y a Elena le va a dar el apoyo fulanita, ¿eh? Porque yo quiero. Pues no, mira usted, eh, Elena tiene opinión y puede dar su opinión sobre quién quiere y Laura puede también dar su opinión sobre quién quiere que sea. Y por tanto eso lo debe recoger el juez y lo debe respetar el juez. ¿Mm? Yo no sé si estoy siendo demasiado pesado porque me paso de, de, de tiempo de lo que me había dicho. No, no, está, claro. muy bien, está muy bien, está muy bien. <risa> ahora, ahora gracias tal cual por acompañarnos esta mañana. Ahora de con mi compañera del equipo de INES, te asiste a presentar, Charo. De acuerdo. Pues entonces yo me, me desconecto si os parece, que tengo que trabajar. ¿Mm? Muchas gracias, me alegro de verlo a todos. Hasta luego. Hola, adiós. Eh, bueno, buenos días. Mi nombre es Chado y soy una de las personas del equipo de, de líderes de asistencia personal de plena inclusión, en representación de plena inclusión Andalucía. Disculpamos a Ivanova, en su lugar me acompaña Nani. Ella es directora de Vale y forma parte de mi círculo de apoyo. Hablará sobre el recorrido de Vale con las personas mayores. Os voy a contar qué es Vale, mi asociación. Vale nace en 1982 en el Valle de Lecrín, Granada, por iniciativa de un grupo de familias. Es una asociación que ha permitido atender y defender la dignidad y calidad de vida de las personas con discapacidad de y, y del desarrollo. Vale, es una gran familia que ahora mismo atiende a personas de 0 a 6 años en el CAI, un centro de atención temprana, jóvenes en el CAI, atención juvenil, y personas en el centro de día, residencia y un piso en Duca. Año tras año. Has, has, ay, año tras año ha sumado, sumado mejoras, favoreciendo siempre el bienestar de la vida de las personas. Nuestro recorrido ha sido largo y a veces complicado. Nuestra filosofía pocas veces ha estado en línea con la normativa legal. Actualmente nuestros pilares son estar centrado en las personas, Transformación hacia un modelo de apoyo. Trabajar para conseguir una comunidad más amable, con las alianzas necesarias y determinar mejores acuerdos con la administración. Aquí? Gracias, Charo. Bueno, os vamos a comentar muy por encima el recorrido en Vale con este tema que llamamos envejecimiento y asistencia a personas. El envejecimiento al final fue una etapa de la vida normal, como cualquier etapa, la juventud, la infancia o cuando vamos madurando que nos vamos haciendo mayores. El recorrido en Vale pues, ha sido muy parecido a las etapas vitales de la vida, porque es verdad que cuando se inició, se inició con gente joven, Vale al principio no tenía residencia, solamente centros de día, entonces éramos perfiles muy jóvenes conforme el tiempo avanzado. Nosotros también nos hemos ido haciendo mayores y llegó un momento en el que nos replanteamos y reflexionamos sobre, vamos avanzando, tenemos y hacemos muchísimas actividades que quizás ya no estén dando respuesta a las necesidades, gustos o preferencias de las personas que en realidad estamos apoyando. Bueno, pues cuando nos hicimos esta pregunta, ya todavía no había llegado a la asociación. No, llevo 10 años nada más. Eh, nos pusimos en contacto con la Facultad de Psicología de Granada y con ello hicimos, comenzamos un programa de investigación pues, sobre qué población era la que teníamos en el Valle de Lecrín, Granada y alrededores, estas son las personas que vienen a la asociación, qué recursos teníamos en la comunidad y cómo podríamos mejorar estos procesos de envejecimiento. Bueno, junto con cuando iniciamos este proyecto de investigación con la Facultad de Psicología ya nos entró el gusanillo y estábamos muy atentos a todo lo que iba saliendo relacionado con eh, personas mayores, actividades en las personas mayores. Y desde plena inclusión surgió una formación que yo creo que seguro que ya la conocéis todos, relacionada, bueno, se llamaba REVISED, o por lo menos aquí en Andalucía, que acortamos mucho todos los términos, pues se quedó con metodología de revisar Empezamos con esta metodología, con un grupo de personas, estuvimos un año participando y al final, pues, culmina esta metodología con la presentación de un libro de vida. Bueno, se me pone el pelo de punta bueno <risa> eh, Cuando hace esta presentación del libro de vida de cada persona, no sé si alguno habéis tenido esta experiencia, es una experiencia súper emotiva, donde en realidad se ve toda esa emoción, el recorrido de vida, los lugares, los sitios, las cosas que te gustan, los olores que te evoca cada cosa. Bueno, y es verdad que esto fue un antes y un después para nosotros en el tema de cómo afrontar ese apoyo a las personas mayores. A partir de ahí decidimos que teníamos que cambiar y surgió... Bueno, podemos decir, entre comillas, un servicio a mayores que nosotros le llamamos activales. Activales porque queríamos que se viera que las personas, mayores no, las personas mayores no son pasivas, sino que son personas activas. Yo ya casi me considero que estoy dentro de ese grupo y yo no me considero que sea una persona pasiva. Ya estaría también, somos las dos de la misma edad, no nos consideramos que sea. Yo no nos gusta la actividad, nos gusta participar, pero quizás ya no vamos a un, micro, un macro concierto tres días de fiesta. Nos gusta más un concierto más y disfrutando de la tranquilidad de música. Bueno, pues iniciamos este, este, este recurso de apoyo para personas mayores. Esto nos permitió crear espacios muchísimo más amables para las personas mayores, nos permitió crear más lazos con la comunidad y hacer cosas dentro de la comunidad en recursos que ya existían. Como estábamos alerta a todo este tema, de qué hay para las personas mayores de la comunidad, en el, 2000, ¿qué año fue? Claro. en el 2019, justo antes de la pandemia, surgió el pilotaje de asistente personal y nos enganchamos dos asociaciones de Andalucía ProDisi y nosotros. El pilotaje era Mi Casa y Asistente Personal como una herramienta que favorece la vida independiente. Bueno, pues estuvimos pilotando en el pilotaje en mi casa y desde ahí pues tuvimos experiencias con otras asociaciones y empezamos a ver cómo sería esa forma de trabajar con el asistente personal en personas mayores con el objetivo de que en estas dos asociaciones, Apolices y Vale, tuviésemos esa experiencia para después pasar nuestra experiencia y nuestro conocimiento a otras asociaciones de Andalucía. Y en este momento, que comenzamos? Hemos aprendido haciendo. Nuestra primera experiencia y dentro de pilotaje fue con mi compañero Manuel. Manuel tiene 59 años y estaba haciendo, recibiendo apoyo desde el servicio de mayores de activales. Lo primero que hizo Vale fue crear una bolsa de posibles intereses personales que en principio estaba formada por personas afines a la asociación. Estas personas se, se formaron en los cursos de primera inclusión y tras presentar su videocurrículum, Manuel hizo la selección y realizó un convenio con, de trabajo con Ana Martín a través de la asociación. Ya, ya que aún la figura del personal no estaba recogida en la Carta de Servicios de Andalucía. La siguiente persona que se incorpora a este pilotaje fui yo. Mi experiencia personal fue muy buena. Siempre he querido vivir sola, pero con la edad que tengo nunca había podido hacerlo, casi media vida intentándolo. Lo primero que me sorprendió fue el poder elegir quién sería la persona que podía darme los apoyos que necesitaba. Mi asistente personal fue Marta. Contar con ella en mi vida fue una experiencia muy buena. Me enseñó muchas cosas que yo no sabía. Me trataba con mucha amabilidad y respeto, siempre con, a mis con, con opiniones sin juzgar. Yo estaba muy contenta con ella, lo pasaba muy bien. Pero cuando mejor estábamos en el pilotaje, se acabó mi apoyo también, la sensación en ese momento fue horrible. Me sentí sola otra vez, a empezar de nuevo. Pasado un tiempo tuve la oportunidad de poder contar otra vez con este apoyo. En este caso Marta ya no se encontraba en la asociación, pero decía Camila que vivía en mi pueblo y con la que me llevaba a bien. Con ella continué aprendiendo cosas, como cocinar, hacer compras, también aprendí a disfrutar de un paseo por mi pueblo o hacer algo de deporte. En resumen, para mí, para mí el contar con con asistente personal ha supuesto tener una persona que me ha ayudado a hacer cosas que yo sola no podía hacer. Él ha respetado mis opiniones y he sentido que, que tenía el control de mi vida. Eso, eso también me ha permitido divertirme otra vez que he aprendido muchas cosas, me, ver, me ha ayudado a ser más independiente. Es una experiencia que se recomienda a todos. Para finalizar, puedo decir que ha sido un camino difícil y lleno de dificultades, pero esta historia a mí y a todas las personas que me presento, nos gustaría que finalizara con la oportunidad de poder elegir el asistente personal desde la cartera de servicios de Andalucía. Este modelo de vida independiente con la figura del asistente personal cobra especial relevancia en esta etapa de mi vida, a la que llamamos tercera edad, mayores, ya que permite continuar vinculada con mi barrio, mis amigos y mis costumbres. El asistente si atendemos la veces como otra etapa de la vida, el asistente personal es una figura con, con fundamental. Es mi derecho, así lo explico. Bueno, gracias, Charo. Bueno, no sé si pasamos ahora a un turno de palabras, Elena. A un turno de preguntas, perdón. Elena. No, no. Sí, vamos a dejar unos minutillos de, de preguntas. A ver si... Ya, ya. Vale, bueno, nosotros teníamos una pregunta que no sé si ya todos cuatro siguen o no. Y no sé si alguien nos puede responder. ¿Para cuándo podemos pensar en la figura de asistente personal en Andalucía? ¿Eso cómo va? Nani, Torcuato me parece que ya se desconectó. Vale. Bueno, pues muchas gracias a todos y todas por participar. Os agradecemos vuestra presencia esta mañana. Bueno, hasta luego. Adiós.